Evo Morales ha marcado un hito en la historia de Bolivia En un ritual andino realizado en el lugar sagrado de Tiahuanaco Morales celebra un récord de permanencia continuo en la presidencia de Bolivia Nos acompaña ahora el doctor Alfredo Jalife Especialista en geopolítica Alfredo, hola eh, ¿Podrá Evo Morales ganar el referéndum del 21 de febrero? Mira, es muy interesante porque eh, tiene cosas en contra y cosas a favor. Eh, lo, eh, él está prácticamente en un empate técnico y eh, esperemos que la población eh, reflexione eh, sobre el resultado, porque mira, la cuestión eh, a nivel eh, eh, internacional y sobre todo sudamericano, la cuestión regional, es de que eh, sus aliados han ido cayendo uno a uno. Eso también ha pesado mucho en la eh, pues en el poder que tenía. Yo diría él es el, el, el último moicano de un modelo exitoso, eso también hay que decirlo, que, que yo creo que al final del día puede ser que eh, eh, pese mucho en la toma de decisión de, de los eh, eh, eh, ciudadanos. Y la cuestión internacional eh, que eh, pues eh, eh, Bolivia depende de sus ingresos de la mitad y de su presupuesto, también en otra mitad de los ingresos de la venta de, del gas. Y hoy el gas no son sus mejores tiempos. Curiosamente le ha ido mejor al gas que al petróleo en la caída. ¿no? Eh, lo que pasa, eh, le, eh, mira, le, yo creo que tienen que tomar en cuenta, si no hay una reacción visceral... Eh, si es una reacción más eh, meditada, tienen que tomar en consideración que ha sido el mejor gobierno desde el punto de vista económico y social y hasta político con estabilidad eh, de, de toda Sudamérica. Los voceros de Evo Morales eh, consideran que lo que está en juego es la estabilidad económica, pero aún tiene Evo más de cuatro años, casi cinco años. ¿No es tiempo suficiente para concluir sus proyectos? Mira, eh, en esto tenemos que ser muy precisos, y tú te estás dando cuenta que el mundo está fracturado. Eh, están perdiendo quienes están en el poder. Sean de izquierda o de derecha, pero esa, esa dicotomía a mí no me convence mucho. Yo hablaría hoy de otra otro tipo de dicotomía, eh, una bipolaridad entre los que están a favor de la globalización, que a mi juicio ya está viviendo está en agonía, hasta en Estados Unidos lo estamos viendo ahora con los sondeos de Bernie Sanders y Hillary Clinton. Se está yendo Estados Unidos curiosamente a la izquierda, Canadá ya se fue a la izquierda. Eh, y Sudamérica, paradójicamente, se está yendo a la derecha. Por eso no sirve esa dicotomía. Le están perdiendo quienes están en el poder porque hay voto de castigo debido a que... Pues estamos inmersos en una grave crisis financiera internacional que no ha mainado desde el 2008. Así de fácil. Y aquí es donde tú notas que Bolivia ha sido un oasis. Te lo digo abiertamente Mira, es el único país que ha crecido en promedio... Casi el 6%. Digo, sea, Para ser exactos, 5.3% al año. Entonces, mira, el, eh, eh, esa situación no hay que perderla de vista. Este, la estabilidad política, no olvidemos que este fue un país eh, de 200 golpes y contragolpes de Estado. Eh, el mismo militarismo de Banzer y, y el capitán que era alcalde, que enloqueció, quería eh, eh, eh, eh, eh, privatizar hasta el agua... De lluvia. Entonces, mira, el modelo de, de Bolivia es su Yo creo que cada país tiene su modelo. Para Bolivia les ha funcionado. Fíjate, a ellos les funcionó la desprivatización y la renacionalización. A otros países no les ha funcionado. Y depende. Es de, no, no, no son eh, recetas globales. Ese es el error del Fondo Monetario Mundial Internacional y del Banco Mundial, que por cierto el Banco Mundial ya está en agonía porque viene el Banco Chino que lo va a superar. Y precisamente eh, los organismos internacionales han elogiado eh, las políticas económicas de Bolivia, pero otras economías con uh, modelos afines como Venezuela no han tenido el mismo éxito. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Mira, lo de Venezuela es diferente, yo no lo pondría a, al nivel de Bolivia. El, la, a la muerte de Chávez, la clase dirigente de Venezuela se cindió. Eh, esto no es tan lineal, ¿eh, Eda. Eh, eh, hay una, eh, El post-chavismo, eh, claro, sin hacer la comparación con Alejandro el Magno, el máximo conquistador del la historia de la humanidad, tú te acuerdas con los Seleucidas pues se dividen en cuatro y el imperio se acabó, teniendo un modelo exitoso. Eh, no quiero meterme muy a profundidad, pues no es el tema el de Venezuela, pero no son comparables. ¿eh? En Venezuela tienes un model, una ruptura en la sucesión que no la tiene Bolivia, al revés. Eh, es tan exitoso Evo que la, ya lo quieren ver ve cuántas reelecciones lleva. Y hay Evo para rato, y si no es Evo es su modelo es decir, ellos tienen un colchón de amortiguamiento único, lo supieron no enloquecieron con los ingresos petroleros y gaseros sobre todo los gaseros, tienen su buen colchón y eso que les falta mucho ¿eh? Bueno, entonces eh, son muchos parámetros los que tenemos que medir pero uno de ellos sin duda alguna es de que el, eh, eh, hicieron un gran colchón económico funcionó, bajaron mucho la miseria extrema que tenían, ha sido un modelo exitoso a todos luces, es un milagro económico el de Bolivia sin duda alguna Cate el, la economía que más crece en toda Sudamérica y yo diría hasta de todo el continente americano, de no ser por el paraíso fiscal de Panamá, que ese es otro modelo que no quiero tocar porque ahí tendríamos al lavado, blanqueo y ahí voy, que es la parte fundamental, la banca de, de Bolivia esto poca gente entiende. Pues, eh, la, la, la rapidez de los análisis tienden a que la gente sea maniquea y lineal eh, dentro de la hipercomplicidad. Entonces, la, la, la, la economía de, de Bolivia, aunque eh, el partido que gobierne se llama Movimiento Hacia el Socialismo, en realidad no es socialista, es una economía mixta ellos abandonan el modelo neoliberal que fracasó, y hoy están en un modelo de economía mixta como la que tuvimos en México cuando crecíamos 5 y 6% al año. Y ahora, ¿qué pasa? La banca, pues está en manos de la, de los, de la plutocracia de Cochabamba, como que no ha tenido que ha, ha, ha querido tocar eso, Evo, y yo creo que lo ha hecho bien. No hay por qué tocar eh, la, la banca, lo que funciona. Y ahora yo creo que esa es la tarea, es decir, crear una banca ad hoc que sirva para los grandes proyectos nacionales. Precisamente la inclusión social, en el caso boliviano, en el caso de Evo Morales, ha sido una de sus prioridades. Eh, la inclusión social de los indígenas. En este sentido, ¿qué podría aprender México del caso Bolivia? Mira, es diferente México a Bolivia porque nosotros, eh, la población indígena eh, es alrededor del 10%. En, en Bolivia la la población indígena pues es la mayoría del país es el mismo evo morales es un aymara y tú sabes es sur, eh, eh, bolivia es un país plurinacional así se definen no eh, tienen 36 idiomas eh, que todos son oficiales es maravilloso es el, el experimento de Bolivia es genial. Ahora, mira, México, el problema de México es geopolítico. Y entonces estamos en otro esquema que le, Bolivia naturalmente eh, eh, no tiene. Incluso, tú sabes, Bolivia no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Ya. Amazúa, amayuya, amaqueya. No robar, no mentir, no ser flojo. Así nos despedimos y gracias nuevamente por acompañarnos durante este programa especial.